¿Qué sabe una mujer de las mujeres, de su mentalidad retorcida y complicada, de sus eternos juegos carentes de lealtad y de nobleza, de su sentimentalismo bajo y tramposo, de todas las maldades que cometen en nombre del amor? ¿Qué sabe usted de ellas y de sí misma? Mi pistola en mi garganta, me saliva el plomo, normalmente lo que quiero no más y lo tomo. La luna, like al lobo Hijo de puta quedan con cara de bobo Carne de puerco va directo para la dobo Resuena el eco de los gritos de socorro Cierra el pico, pico de pato, súbele al volumen, a los aparatos, sobre de la lumbre, lo no pondría las manos por lo que dijimos, por lo que pactamos, por lo que quisimos, por lo que soñamos, por lo que venimos, por lo que nos vamos. Ahora que estaría bien alguien que lo ayudan a matar, le den entrado unas ganas tan grandes de vivir como todas las puede sentir un recién resucitado. Para que llegue la suerte, listo para que llegue la suerte, listo para que llegue la suerte, listo para que llegue, listo para que llegue la suerte, listo para que llegue, que llegue, para que llegue la suerte, listo para que llegue y que llegue, listo para que llegue, listo para que llegue la suerte, listo.